Bueno, pues yo llevo mi cabello de esta manera, no solo por toda la historia que tiene y la historia que nos cuenta y lo que me representa, sino porque también para mí es una manera de mostrarle al mundo lo apropiada y lo cómoda que estoy en mi negritud. Porque nuestra estética vale mucho la pena, pero no solo eso, sino que es muy importante que las otras generaciones lo vean y que el resto del mundo lo reconozca como es, como la belleza que tiene y como la historia que puede contar.